Ok, ¿cómo llegamos aquí? Por el camino correcto. Anime desde un punto de vista distinto. Todos los sábados a las 8 de la mañana. ¡Epa! Acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien. Eso es un crimen. Un resultado escandaloso. Triste y común al servicio de todo el que menos lo espere. Y no solo me refiero a los inocentes. En lo absoluto. Señores, los hechos traen actitudes, y las actitudes son la crónica de una muerte anunciada para estos humanos que dejaron de ser unas... ...creaturitas del Señor, conocidos por su temperamento, mientras generan interés ya sea por venganza o morbo. Dos palabras que el día de hoy tienen un uso distinto. Hoy, el sol ilumina más que nunca para que apreciemos algo que parecía imposible. Una herida limpia a la lógica, un corte limpio a la lógica, Gracias a una acción innecesaria. Así que relájese, acomódese, pero no se duerma, porque hoy serán testigos de un relato duradero, grave, pero sobre todo especial. Coyote presenta al criminal invisible. Vaya escandida. ¿En serio creo lo que digo? Así es, sí. Y hoy tengo tres objetos que responderán por mí. Primer objeto, papel. Ciudad Duncan Ruinas y una calma bastante inquietante Llenan esto que en algún momento fue un lugar ideal para vivir Hoy están llenos de malas noticias Sin embargo, la comisaría tiene un número extraño en este tipo de catástrofes Cero Refiriéndose al número de fallecidos Es justamente en ese lugar donde el sheriff nos dice el nombre del causante Vache estampido un gigante vestido de rojo con sus dos orejas perforadas el sheriff en estos momentos está acompañado por un señor el cual agradece la información mientras se dirige a su destino el cual parece mejor que el de una persona resulta que ese criminal tan buscado está ocupado está a punto de cazar junto a sus compañeros a un pobre diablo que aún conserva su astucia por el momento pero su forma de ser no transmite el miedo necesario para salir de este problema. Que el hombre descrito por el sheriff, el monstruo definitivo, acaba de encontrar a su presa. Este momento, según la bestia, justifica los daños que hizo su amigo. Pues más que amigo, es tan solo un socio. Y al igual que él, debe hacerse responsable de sus acciones. Segundo objeto, metralleta. Salida de Fernal. 10 millas. Un arma de fuego dispersa una pelea de manera pacífica. Se trata de dos chicas que buscan información sobre aquel monstruo conocido como Bash Estampida. El bartender hace lo que le pide. Descripción. Corte Mohicano. 12 pies de altura y una gran arma de fuego. Ambas agradecen la información y se dirigen a su destino, mientras el monstruo más buscado está a punto de irse luego de secuestrar al joven. Tiempo sobró para encontrarse con una sorpresa. Dos chicas de nombre Meryl y Millie se presentan de la peor manera posible. La tensión indica espera. Y la espera solo empeoró las cosas. Un gigante vestido de rojo, con sus dos orejas perforadas. Aquel señor agradecido acaba de encontrar a su presa. Pero algo no cuadra. El monstruo más buscado dice la descripción de un tipo rubio vestido de rojo, con un arma gigante. Versión que Meryl niega inmediatamente. Pero según él, según el monstruo, ella está equivocada. Esto es solo una trampa aquel señor viste una chaqueta roja al inverso qué significa esto en la batalla debe iniciar para el agrado de meryl y mili las cuales acompañan al chico que intenta escapar de los pistoleros de armas gigantes esta emergencia es perfecta para el tercer objeto una caja cabe destacar una caja llena de donas aquel chico secuestrado mientras le preguntan a las dos chicas el por qué están ahí. 300 desastres obligan a dos empleadas de Seguros Bergandelli a vigilar al criminal para evitar demandas millonarias. Pero eso no será realidad si ellas deciden irse. Bien, señores, las chicas han vuelto. Al llegar, solo se escucha un 70-30 por una persona. Ellas se preguntan dónde está el señor y Mientras tanto Ambas conocerán el castigo por volver del sitio De donde escaparon Aparte de la descripción que les fue brindada a ellas Ahora también conocen que es un tipo bastante mujeriego Falta esperanzas Falta poco tiempo Y también falta alguien Un joven rubio de traje rojo que dejó su pistola en algún lugar donde fue atrapado, hace lo que debía de hacer. El destino no solo lo llevó a salvar sus vidas, sino también salvar el día. De una manera bastante peculiar. Ciudad Levinson. La Oficina de Seguros Bernardelli se hace responsable por enísima vez de ciertos daños causados en las afueras de la ciudad Ferner. Asunto, un conflicto entre tres personas, donde no hubo fallecidos, pero sí dos heridos. Ambos coinciden con dos descripciones de un criminal buscado. Chaqueta Roja, Rubio, Arma Gigante. Cortemoycán, 12 pies de altura, orejas perforadas. La realidad es que solo se busca una persona. Y frente a las dos versiones, solo queda buscar el dueño de este número. Cero. Cero fallecidos. Rubio. Traje rojo. Arma de fuego gigante. No sé tú, pero... Yo no he visto nada. Probablemente sea ese el valor de una caja de dones. Quizás, pero no. Paz y estampida debe ser muy peligroso para que valga tanto. Es la República Dominicana para ti. Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. Cuídate.